Hola a todos aquí, Charlie 765 comentando y estamos aquí en Minecraft y... Uy. Y pues bueno, vamos a... Empezar. Como eh, verán, este es un server de asesinos como el de Assassin, Assassin, Assassin's Creed es que me confundo mucho los nombres y pues bueno aquí Un mapa y no sé qué pasa que nadie se Lo al Como verán hay grabbing Hook, Magic Book, de todo está la capa de Harry Potter. Pero no sirve para nada porque aún así tú así. Como no hay barrios mapas. Y sí, es aquí el, el que tiene pocos cofres pero con más oro. Con más oro. ¡Uy! El de... El de nieve... Eh... Tiene cofres pero con poco oro. Y el otro, ni idea. ¡Uy! se van? ¿Qué se van? A ver, más la más book de edita los... Uy los los eh, este el bow, y y puede ser explosivas de radio etcétera, etc etc etc El objetivo de este juego es, pues no sé, yo solo, bueno, el objetivo es conseguir mucho, mucho, lo pues verán yo tengo armaduras diamante y unas boticas de hierro, también, también tiene parkour, y eso es bastante bien y bastante mal, porque a veces es un poco difícil y te puedes morir. Como yo eh, Puedes usar los Ender Chess Para guardar todo lo que tengas Como esto <risas> Y ya Y pues nada Vamos a demostrarles el de nieve Bueno Corre, corre, corre Te aprovecho de mi flecha <risa> malo ¿Lol? o te caíste o qué rayos pasó? Oh, un cofre. Como les digo, oh, se cayó y murió pobrecito como les digo aquí hay muchos cofres pero con pocos diamantes es que miren eso esto ni me alcanza para una flecha los tanques puedo ver miren Don, aquí eh, es donde hay cofres donde hay muchos cofres y pues, muy bien. Very good. Muy bien. Uh, uh. Cuidado porque hay profesionales que han jugado esto por mucho tiempo. Que son veteranos y tienen armadura de diamante. Y... No creo que el vídeo dure mucho porque si no... No lo poder renderizar bien. Los vídeos tal vez sean... De... Yo que sé 5 minutos Como verán Este es un barco Un barco pirata De los piratas Como un pirata Hostia LOL LOL Esto no me lo sabía Y un poquito Como ven Les digo que Es de parkour ¡Uy! ¡No! Uah. ¡No! ¿Puede ser? Ese parkour es de los de... Que dices... ¡Me cae. ¡Me cae. ¡Me Y pues... Es bueno... ¿no? ¡Ah! Y, y fue igualito Que la otra caída, en serio Aquí te mueras de hambre Lo cual fue un error ponerlo Que te mueras de hambre Porque aquí Te puedes quedar sin comida y sin dinero Y estás perdido Estás perdido Como es imposible pasar esto Bueno, no es que es, sea imposible, es que soy imbécil. Es eso. Porque otra cosa no es. Ven, ven, ¿en serio? Tal vez sea porque me va la... o algo por el. <risa> Uy, creo que sople la cama. Ah. Lo siento por si se marean que... yo también estoy mareando. No, os digo mentira. Ya para dónde. A veces hay premios gordos. Ay, este no crean que es gordo. Pero es que esos de los que Parecen que La cosa pesa No, oh, hostia Bueno, yo creo que lo dejamos aquí Y los veo en el siguiente video Uy, adiós